Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ciclo de charlas El Teatro Comunitario en Tiempos de COVID-19 que estamos organizando junto con Clarisa Fernández eh, y Lola Proaño Gómez y quien quienes habla, Camila Mercado En esta oportunidad eh, vamos a estar eh, charlando con el grupo Chacras para Todos de la provincia de Mendoza eh, vamos a poder a tener la oportunidad de charlar con María Lacau, que está en el área de la dirección artística y la coordinación de talleres, eh, es profesora de expresión corporal, egresada de la Escuela Nacional de Danzas María Guanova de Buenos Aires, también es licenciada y profesora en Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, se formó en Teatro en la Ciudad de Buenos Aires, con directores como Rodolfo Graciano, Luis Agustoni, Román Caracciolo, Franklin Caicedo. Eh, se forma con Guillermo Gelelli. Eh, también se ha formado en distintas técnicas de la danza y en lenguajes musicales. Eh, vamos a poder charlar también con José Alberto Di Césare, que también está en el área de dirección artística y coordinación de talleres y quien eh, se formó en Ingeniería Industrial y en Artes Visuales en la Universidad de Cuyo. Eh, en cuanto al lo actoral, eh, Beto estudió con Raúl Serrano y Carlos Gandolfo, se formó en Animación Cultural en Barrios con Quique Meiler, realizó cursos y formaciones en el lenguaje de títeres. se este desempeña como docente teatral en escuelas secundarias, ha sido Jurado Nacional de Títeres en el Instituto Nacional del Teatro. Eh, y bueno, también tenemos con nosotras a Silvia Bove, que está en el área de plástica escenográfica, es licenciada y profesora de artes plásticas por la Universidad Nacional de Cuyo. también, está especializada en dinamización de espacios públicos culturales, museos, bibliotecas públicas, eh, por medio del juego, así como en gestión cultural comunitaria, formación de redes y generación de proyectos. Se desempeña también como docente en artes aplicadas. Eh, bien, el grupo Chacras para Todos es un proyecto artístico comunitario independiente conformado por vecinos y vecinas de la comunidad de Chacras de Coria en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Actualmente tiene su sede en el Teatro Leonardo Fabio, ubicado frente a la Plaza de Chacras de Coria. Este espacio fue recuperado por los vecinos y las vecinas en 2010. El proyecto nace en el año 2008, sus actividades tienen como fin fomentar la integración de la, en la diversidad, la inclusión social como herramienta de transformación, el empoderamiento de los vecinos y las vecinas a través del arte, la construcción de ciudadanía, revalorizando los derechos, la defensa de los espacios públicos eh, y de los distintos sectores sociales de chakras nucleados a través del arte y la cultura. Cuenta con alrededor de 60 integrantes, y ha presentado nueve espectáculos hasta la actualidad. Algunos de ellos son Chacras sobre Ruedas, El Corazón en la Botella, De Eso No Se Habla, El Ministerio de Doña Rita. Los espacios de actuación preferenciales del grupo son escuelas, centros culturales y comedores. Han participado tanto en encuentros de teatro comunitario en otras zonas del país, como en encuentros y viajes de cultura viva comunitaria. Asimismo, este proyecto ha sido declarado de interés parlamentario provincial por la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza. Bueno, bienvenides eh, Silvia, María y Beto. Un placer eh, tenerlos, tenerles eh, con nosotras en esta oportunidad. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias y muy lindo poder compartir lo que hacemos, que lo hacemos con mucha pasión. Bueno, eh, hola a todos, todas. Eh, un gusto tenerles, eh, como decía Cami. Eh, queríamos comenzar la charla haciéndoles una, una pregunta puntual eh, en relación al espacio en donde ustedes desarrollan sus actividades. Sabemos que su lugar de reunión es el Teatro Leonardo Fabio, como decía Cami también en la presentación. Eh, y sobre ese tema queríamos preguntarles si nos pueden contar un poco cómo fue el vínculo con el espacio durante el momento de la pandemia, si fueron conectados o si no, y eh, cómo fue todo el transcurso, digamos, desde de, de ese momento hasta la actualidad, cómo es el vínculo ahora, si van, si no van, cómo, cómo digamos, han, han sobrellevado esa articulación con el espacio, tanto desde que empezó la, la pandemia como, como hasta ahora. Bueno, eh, nosotros trabajamos en el Teatro Leonardo Fabio. Eh, el teatro es un espacio municipal, pero que estaba abandonado. Nosotros, eh, en el año 2010, entramos a trabajar ahí, lo arreglamos, como que lo fuimos construyendo como nuestra casa y un espacio para la comunidad, donde todos los vecinos participan de su construcción y reconstrucción, pintándolo, arreglándolo, poniéndole eh, eh, a. Plata, onda, eh, y llenarlo de vida y de actividades. Eh, cuando nos agarró la pandemia el año pasado, eh, que cada uno se guardó en su casa y continuamos con la virtualidad, eh, continuamos yendo algunos, eh, más afines o más poquitos, para arreglarlo. Entonces, eh, el marido de Silvia fue y arregló todas las luces porque él sabe de esa de esa parte, entonces hizo, aprovechamos para reconstruir la parte edilicia. Con Beto pintamos todas las paredes hasta arriba con andamios para ponerlo bonito, arreglamos el buffet así unos poquititos vecinos que nos íbamos turnando para ir y eh, aprovechar en arreglarlo. Eh, cuando pudimos, esto fue todo el, todo el 2020, hasta que en noviembre pudimos volver cuando se habilitó la posibilidad de, de, de volver a los espacios de la cultura en Mendoza y tímidamente dijimos, ¿qué nos va a pasar acá? ¿Cómo va a ser esto? Sí. Y tímidamente fuimos volviendo y poniéndole amor y calorcito y nuestros vecinos y los participantes del proyecto que veníamos trabajando desde la virtualidad nos fuimos encontrando, encontrando, encontrando hasta que Logramos varios poder trabajar allí nuevamente en la presencialidad, eh, poniendo muchísimo eh, atención a los cuidados, a los protocolos, a, a las distancias, el barbijo, el, bueno, sí. todas esas cosas difíciles que tenemos que aprender a hacer para a poder encontrarnos. maldita eh, Te escucho, Malina. ¿cómo Silvia? hoy tengo el micrófono. <ríe> Bueno, no pensé que querías acotar algo. Eh, y allí estuvimos y seguimos trabajando allí hasta ayer. Digamos que ahora vamos a parar esta semana y estamos viendo qué se va pudiendo y qué no. Eh, vamos y, y reforzando a veces, ¿no? Eh, hay compañeros que no pueden venir por el tema de la, de la su situación de salud, entonces prefieren. Nos encontramos virtual actualmente, eh, pero intentamos sostener la presencialidad eh, dentro de estos eh, paradigmas, de estos, de estos protocolos, pa, porque nos es importante, eh, muy importante para, para poder construir, ¿no? con distanciamiento, pero, pero, pero encontrarnos. Incluso lo que ha pasado es que eh, se ha desarrollado mucho un grupo de discapacidad dentro del espacio, con chicos y chicas que les dificulta, jóvenes todos, que les dificulta mucho el encuentro, lo laboral, eh, la virtualidad imposible para ellos, entonces eh, se ha creado un hogar, un nuevo hogar, hay como 15 chicos actualmente acercándose y acompañándonos en las tareas artísticas y culturales. Eh, bueno, que ayer estaban desesperados, entonces tranquilizándolos, que bueno, que ya nos vamos a encontrar. Eh, buscándole las alternativas para contener, sostener a, a los compañeros que, que somos, ¿no? que es tan diverso hoy día, en, se ha agrandado y se ha diversificado mucho la participación de los vecinos eh, y vecinas participantes de Chacras para Todos. No sé Silvia Oveto, si quieren sumar algo. Yo perdón, he dejado el micrófono abierto. Nah, no, hay problema. no no <risa> pasa nada. Estaba haciendo su, su payasada. No sé si querés sumar vos algo. Eh. No, no, está, está bien. Eh, fue básicamente lo que hicimos, recuperar el espacio, porque es lo que se podía. Claro. Entonces este, eh, nos pusimos en las cosas que, que no hacíamos por falta de tiempo antes, mm. porque nos tenés que dedicar. Entonces le pudimos dedicar un tiempo interesante al espacio, incluso mejorar la electricidad y pudimos adecuarnos también a hacer espectáculos afuera en, el, en la entrada, que tenemos como una especie de patio o de hall para el aire libre. Entonces adecuamos todo para, para que hiciéramos durante el verano no paramos ni, ni un fin de semana, estuvimos a full, sábados, domingos. Y bueno, eh, de a poco se ha ido convirtiendo en una alternativa interesante para los teatros alternativos de Mendoza, que son el 98% de los teatros, porque hay muy poco teatro comercial. Y bueno, eh, se, se ha convertido en un lugar de, de, de frecuencia de distintos grupos también independientes. Claro. Eh, Yo quería sumar, sí perdón, que hemos Ay. trabajado muchos meses en la virtualidad. Durante claro. todo el 2020 hicimos muchísimo trabajo en la virtualidad eh, por, su, por Meet eh, o, o Zoom, las plataformas que íbamos encontrando mejor. Eh, y nos encontrábamos regularmente en nuestros horarios de trabajo a, a, para varias cosas. Una cosa que hicimos fue muy importante el, eh, la construcción de nuestra nueva obra que se llama De la Plaza Landem que está haciendo una obra rodante por las calles, pero durante el 2020, de marzo a, a noviembre, trabajamos eh, en la construcción del nuevo guión, toda la dramaturgia, y fuimos haciendo muchas de esas escenas eh, virtualmente. Cada uno se filmaba en su casa y armando videítos, aprendiendo. surgían personalidades dentro del grupo que se manejaban con la edición de videos, incluso chicos con discapacidad, que lo hacían maravillosamente. Eh, y que, bueno, nos sorprendíamos eh, la belleza de la poder construir desde teatralmente desde este nuevo lenguaje. Claro. Eh, y hemos hecho varios videos que están en nuestro canal de YouTube, de Chakras para Todos, eh, que tienen que ver con las distintas estaciones de la nueva obra. La nueva obra va a ser rodante y afuera, que dada la pandemia es una posibilidad en la presencialidad de poderla realizar eh, de a poquito. Entonces, eh, estos videitos son instancias, son como escenas en la calle, van a ser, por ahora son filmadas, y algunas ya las estamos haciendo presenciales, pero en toda la instancia de la virtualidad hicimos las, las distintas estaciones filmadas, pues un un trencito va van por por las calles. Entonces las escenas que fuimos haciendo virtualmente son las eh, estaciones y paradas de este trencito. Y también eh, pudimos hacer un video institucional nuevo, eh, muy bonito, que acabamos de publicar hace un mes más o menos. Y también tuvimos la oportunidad de hacer todo un trabajo muy importante con la Red Nacional de Teatro Comunitario de Formación y Capacitación e Intercambio de Saberes que hacíamos reuni reuniones periódicas semanalmente con los grupos de todo el país, con una pareja pedagógica, sobre distintas temáticas del teatro comunitario. Así que eso también nos, nos abrió la posibilidad de crecimiento, intercambio, formación, compartir eh, lo bueno y lo malo de lo que nos pasa, eh, aprender de otros, eh, ayudar a otros. Eh, sumamente enriquecedor eh, esas posibilidades. Sí, totalmente. Posibilidades que aparte se abren gracias a la virtualidad, ¿no? Justamente, eh, uh -huh. bien pensando un poco en esto que comentaban de, bueno, aprovechar el momento de la pandemia para hacer esos arreglos en, en el espacio, en el teatro. Bueno, un poco justamente queríamos preguntarles eh, cómo fue sostener los vínculos y, y la actividad creativa. Eh, durante el año pasado, que la, bueno, gran parte del año fue, obviamente, eh, de, de, de aislamiento, aunque con diferentes tipos de restricciones, ¿no? Bueno, ahora ya un poco nos has comentado que estuvieron haciendo un montón de trabajo creativo y eh, suena súper interesante, eh, pero bueno, queríamos preguntarles cómo fue empezar a pensar, bueno, tenemos que de pronto cambiar eh, el chip de alguna manera y empezar a pensar actividades eh, a través de la, de la virtualidad, ¿no? Cómo fue ese pasaje y eh, qué ventajas y desventajas fueron encontrando en esas estrategias que tuvieron que, que crear de alguna manera, que investigar, que, que probar, me imagino, que evaluar. Eh, la virtualidad para el teatro es muy difícil, eh, no, no sé, es muy difícil, o sea, realmente cada encuentro decíamos, ah, acabamos de hacer magia, porque realmente es, no me anda el zoom, no me abre, no sé cómo se hace, estoy deprimida, compañeros que estaban abajo de la cama, literalmente, vamos, vamos, vamos, eh, siempre ponerle onda para que pueda suceder, porque... Eh, bueno mucha gente triste y con triste y con dificultades de conexión o sea esas dos cosas son eh, y la dificultad de actuar solo cada uno en su casa en su cocina con los ruidos el perro eh, es difícil entonces hay que ponerle una gran cuota de convicción de que es necesario juntarse y encontrarse para mantener vivita la llama que no se apague el fueguito eh, pero yo creo que todo el grupo le puso cada quien lo mejor que podía para que eso pueda suceder como un modo no solo de sostener y mantener el vínculo, que es la base muy importante, sino de cómo puedo crear en este marco, qué posibilidades, qué sí, qué, qué me permite. Entonces eh, ahí eh, se abrió la posibilidad creativa, es decir, bueno ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué tengo en mi casa que puedo compartir? ¿Qué, qué herramientas sí funcionan y puedo usar? Entonces eh, surgieron un montón de ideas y posibilidades eh, que se ven reflejadas en los videitos ¿no? Y el juego, entonces después de reírse un rato uno en su casa, la pluma en la cabeza y hacer tal personaje, ya el ánimo continúa siendo diferente. Y bueno, eh, a pesar del aislamiento, estamos juntos, estamos creando, estamos encontrándonos, estamos construyendo, eh, seguimos construyendo esto, ¿no? Que es el, el teatro comunitario, el teatro de vecinos que se expresan juntos para decir cosas eh, de su comunidad. Eh, claro. Y bueno, eso era otra cuestión que, bueno, también nos señalaron otros grupos, ¿no? La dificultad a veces de eh, las las diferentes realidades, porque así como la virtualidad tiene un montón de, abre un montón de posibilidades, también es verdad que una piensa que bueno, que todos partimos desde la misma base y no es así, muchos y muchas no tenemos el mismo acceso a la tecnología, ¿no? ¿Tuvieron dificultades en ese sentido con, con integrantes del grupo que no podían conectarse? ¿Cómo fueron resolviéndolas o, o no? Porque bueno, no siempre se puede resolver todo. Sí, empezando por nosotros. <ríe> Yo no sabía ni que existía el MIT. O sea, no sabía ni que existía. Y de hecho, bueno, las clases en la facultad las estoy dando por MIT. No, Tuve solamente dos clases presenciales en todo, desde marzo del año pasado a ahora. Y, y por el comunitario también. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago para desde mi espacio poder transmitir esto de la actuación, la creación, la voz, el canto? Eh, <ríe> y bueno, la gente mayor le cuesta mucho más, hay gente que no tiene internet, eh, los teléfonos se desconectan, se conectan, eh, hay que desarrollar como la, el, el aprendizaje, ¿quién la puede ayudar a fulanita que no puede entrar? Entonces va, la llama, mira, aprieta este botón, esto se hace así, eh, ¡ay, no me sale! Eh, <ríe> bueno... Eh, <ríe> un aprendizaje. Eh, yo sí sé, bueno, ayúdale a tal, ayúdame. ¿Cómo hago? O sea, la virtualidad, la tecnología de la virtualidad es un aprendizaje infinito, que vamos aprendiendo algunas cosas y, y otras todavía millones nos quedan por aprender. Eh, pero bueno, como que hemos adquirido una base donde varios podemos comunicarnos, como ahora, ¿no? Entonces, eh, Difícil, pero herramientas que a la vez sirven. Por aisladas por enfermedades importantes, que no pueden... Entonces, poder estar, poder charlar un rato, eh, poder construir eh, juntos. Eh, que, y bueno, toda la parte de reuniones, qué queremos contar, la dramaturgia, toda esa parte es genial porque avanzamos. Eh, avanzamos con mate cada uno en su casa. Eso, eso es buenísimo. La parte expresiva, creativa, energética, es más compleja. Eh, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en función de, de todas estas cosas que, si bien como marcaba recién María, la virtualidad tuvo, digamos, eh, eh, de alguna manera redujo la posibilidad de hacer cosas y de otra manera amplió la posibilidad de hacer cosas, que alguna de estas herramientas o, o dispositivos que se empezaron a usar, ¿se van a seguir usando más allá de que volvamos a la presencialidad o no? Eh, ¿O es algo circunstancial o es algo que permite cosas que antes no se podían hacer? ¿Cómo, cómo lo están pensando ustedes en ese sentido? Ahí, ahí aporto un poquito. yo eh, En relación a las prácticas de teatro, eh, nos no cuesta un montón. Eh, fue circunstancialísimo. <risa> eh, incluso los mismos profesores, bueno, ahí Beto seguro que les va a contar. Eh, no, no es fácil. Lo, lo, en el recorrido histórico tenemos eh, nuestros hijos eh, que participaron del teatro comunitario eh, y han seguido muchos de ellos carreras afines, como en el caso de mi hija. Que estudia arte dramático y que ahora es docente del, del espacio eh, ella misma todavía está estudiando eh, eh, y ella ha estado del lado de, de ser alumno digamos María profesora y y ha sido terrible para para la facultad de artes la carrera de arte dramático hacer teatro virtual dice llanamente a tal punto que hay profesores que decidieron el año pasado no no, no hacer la cátedra de manera virtual y este año creo que vienen por el mismo tema y eso ha generado que muchos alumnos y alumnas hayan decidido, bueno, nada, hacer tal vez otra cosa. En otras carreras probablemente es más fácil porque, porque dice aprovecho esta oportunidad para recibirme, ¿no? Pero en el teatro no, justamente es, es, muy, es muy dramático, desde <ríe> el lado negativo, digamos. el poder rendir una, una cátedra. Eh, que es tan corporal, bueno, y en el caso, te, esto se refleja en el espacio nuestro. Eh, así que, para la virtualidad, que sí, o sea, no es que es algo que vamos a, a perder, creo que de ninguna manera, por ejemplo, de hecho, hoy, cuando empezamos este encuentro, y, y decir, bueno, uno está lugar es tan distante, y estamos hoy, en este momento, conectados, eso es, una, es algo que nos sorprende, y que nos maravilla. Porque además de esto, nos conectamos con otros espacios. Y entonces, la virtualidad, me parece que sí la vamos a usar a los fines de encontrarnos con Latinoamérica, a encontrarnos con la Red Nacional de Teatro Comunitario, porque nos hace llegar rápidamente a los compañeros, cosa que nunca nos, nos había pasado tan regularmente, como comentaba María. Eh, pero en el caso puntual del teatro, no sé si se nos va a dar a no ser que sea una actividad, por ejemplo, una producción audiovisual o algo, eh, que podamos trabajar, pero es, creo que no es algo que, que, que digamos listo, ya está, quedó para quedarse en eso. Sí, si, por ejemplo, ahora, como tenemos compañeros dentro de la asociación civil que no están pudiendo salir porque, porque son de riesgo, hemos continuado algunos encuentros virtuales, Así que una partecita del, del área del, del espacio nuestro continúa de manera virtual, muy bien, pero creo que no, que me parece que pasar a la, a la manera remota sería como el castigo, o sea, hoy te castigo chakras para todo, eso, todo lo demás es válido, es re válido, Pero la parte virtual, eh, igual hemos ido formando, yo creo que de la, como el poda, ¿no? De la... La, cómo se dice, las amenazas las oportunidades, sí, hemos como dado una vuelta a roca. Eh, eh, hemos aprendido, por ejemplo, a, bueno, tratar de aprender a ponernos la cámara, no poner solo la cara y no la nariz, eh, a trabajar juegos virtuales, eh, en fin, o sea, hemos ido aprovechando a obtener recursos y nos falta un montón más, porque hay teatros que han hecho cursos sobre el trabajo de la luz, eh, tareas audiovisuales. audiovisuales, pero bueno, es como circunstancial. Sí, de hecho, en esto que decís, Silvia, una de las cosas que veíamos en, en los grupos, que como que fue una, una oportunidad de, de empezar a explorar otros lenguajes artísticos dentro, o sea, que se articulan con el teatro, como esto que decía María, de los, de los videos, los audiovisuales, como por ahí cosas que, que a los grupos no se les ocurría hacer eh, en, en el momento, digamos, de, de normalidad, <risa> eh, porque están muy abocados a la, a la actividad teatral, y bueno, ¿por qué vamos a hacer un audiovisual? No? Entonces como que ahí empezaron a surgir otras, eh, por ahí, eh, posibilidades o otras ideas de explorar otros lenguajes que se articulan bien con el, con el teatro, eh, pero que bueno, que quizás... Eh, no es tan normal de que se desarrollen durante el transcurso de, de, de la actividad normal de los grupos, ¿no? Betito, no sé si querés decir algo, pobre. <risa> <risa> <risa> no, Leímos la no, eh, sí, el, la verdad que es muy difícil hacer de todo Nos ha venido bien en la parte más administrativa Digamos, en las reuniones y en las cosas Pero en la parte artística eh, Nos ha, ha sido sumamente complejo e imposible Yo soy uno de los que dice que es imposible dar clases de teatro por Zoom ¿viste? Yo renuncié directamente <ríe> a eso Porque no, no... No, no se logra, no, no y uno como docente termina frustrado, entonces prefiero esperar, digamos así. Y sí, usar esta herramienta como conexión para otras cosas, ¿no? como conexión humana, como reuniones, todo bien. Pero en lo artístico se los dejo a los que saben, chicas. <risa> Nada más. Eh, y queríamos preguntarles también, porque hoy también comentaban que, que habían estado buena parte, digamos, del año pasado y de esta, eh, volviendo de a poco a la presencialidad, ¿no? Haciendo algunas cosas presenciales, ¿no? Como que hubo una transición eh, de lo que fue el, digamos, eh, la, la cuarentena estricta a, bueno, ahora volvimos a la cuarentena estricta, pero en el medio hubo como muchos estadios de ir y volver, y de volver al espacio público, volver a los espacios de teatrales. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo fue, digamos, la preparación para volver a la presencialidad eh, desde, desde la cuarentena y desde el aislamiento a volver, digamos, cómo fueron esos protocolos, cómo tuvieron que adaptar las actividades, si redujeron, digamos, si dividieron en grupos, digamos, ¿qué estrategias tomaron para, para esa transición? Bueno, pri primero fue consensuar con el grupo, que nos llevó unos meses. Que sí, que no, que sí, que no, que más o menos, que sí, que no. Hasta que decidimos empezar en primero de noviembre. Pero fue con mucho eh, temor, te diría, precaución, ¡ay! ¿Qué nos va a pasar? Nos vamos a enfermar todos. No, ¿qué nos va a pasar? Eh, entonces, tímidamente, como quien va entrando despacito en lugar... Preparamos para eso todos los protocolos eh, de, de cultura para Mendoza. Con, compramos los alcohol en gel, los aparatos, la mopa sanitizante, el, los... Tachitos que se tiran los papeles y el... Bueno, monta, eh, ¿Dónde poner los bolsos? Bueno, un montón de protocolos necesarios. Eh, la pregunta, ¿no? A los compañeros. Eh, no sé si se me escucha. me dijo, Por momentos... Por... Se está cortando un poco. quiere cort... A ver si voy... sí, sí. a ver, me avisa por ahí. Sí, sí, sí ahí se, se acaba de cortar, por ejemplo. Ok. Bueno, si ¿Sí? sí. ¿Sí quiere retomar, Silvia sí, o. Sí, sí, por favor. Perfecto. Sí, eh, invertimos mucho en, en, en lo que es limpieza, en lo que es este mantenimiento, y bueno, nos preocupamos verdaderamente por sanitizar el ambiente lo mejor posible. Tal es así que un chico entró el otro día y dice, la primera vez que entra un baño público y tiene jabón. <risa> este, pero bueno, fuimos muy a poco con los compañeros, porque claro, hay temor, hay, hay miedo, sin embargo, bueno, en el... Que yo sepa, en el teatro no se ha contagiado nadie, nadie, absolutamente nadie. Y eso que hay actividades este, múltiples, está toda la semana con clases, no solo de teatro, de, de, de zumba, de yoga, de, de, de, bueno, de un montón de actividades, de taekwondo, eh, en fin. Hay otros talleres porque nosotros los hemos abierto a la comunidad, entonces se llena el espacio de... de y sin embargo, bueno, eh, ha funcionado bien, pero bueno, con nuestros compañeros ha sido así, muy de a poco, y también se ha producido como un sisma, así, como un eh, han entrado nuevos, se han ido otros o no aparecen. Lo bueno es que los compañeros que virtualmente no vienen están conectados y nosotros, bueno, gracias justamente a esta herramienta nos conectamos con ellos, porque muchos son de los antiguos que empezaron con nosotros. Y bueno, no están queriendo venir, no están pudiendo o bueno, a veces, a veces también hay excusas de este el zoom, ¿viste? Me dice, "No, no puedo porque soy <ríe> yo también soy de riesgo, pero qué, la vida es un riesgo, así que bueno, hay que hay que enfrentar las cosas, ¿no? Y nosotros las la hemos enfrentado de esa manera, eh, tratando de que el teatro esté muy muy limpio, muy en lo medida de lo posible. Eh, hemos adecuado la cantina, le hemos eh, puesto mejores luces, le hemos puesto mejor infraestructura en lo que es este, limpieza. Y bueno, está funcionando, vamos a ver. Eh, obvio que ya a esta altura ya no, no, no podemos hacer mucho más. Pero bueno, es lo que hemos podido. Yo quería sí, no. sumar que pensábamos que no iba a venir nadie, ¿no? No iba a venir nadie. Y sorpre sorprendentemente la, la gente eh, tiene mucha necesidad de expresarse, de compartir, de encontrarse presencialmente. Entonces empezó a venir un montón de gente a hacer tanto teatro comunitario como las otras actividades, eh, con mucha afluencia, mucha necesidad, con mucha disposición a... a, a, a, a, a... Ay, se le volvió. María, eh, cortar la, la cámara, entonces si tenés mejor conexión, aunque no te veamos, te escuchamos. La perdimos. Sí, me parece bueno. que, que está... está... No, eh, es cierto lo que, bueno, la, complemento la idea de María, sí, hasta que ya se salga del freezer. <risa> este... Sí, incluso nos ha pasado algo extraño que es, digamos, si bien hace varios años que estamos en el espacio, eh, también hemos ido aprendiendo a, a, digamos, a potenciar el espacio. No ha sido fácil entender eh, cómo sacar recursos. Siempre hemos tenido claro de que mientras más abierto sea el espacio donde trabajamos, más diverso, el concepto de red ya lo tenemos incorporado, de hecho, a lo largo de esta de Chacras para Todos, ya cumplimos 13 años ahora, hace poquito, en marzo, eh, tenemos clara, claro el objetivo de que entre todos podemos, y es mucho más fuerte ser un nosotros que, que, un, que un yo, ¿viste? Entonces hemos armado una red local, o incentivamos una red de cultura local, eh, en sintonía con, con, con las necesidades del territorio, una red diversa, que no es de teatro comunitario, sino... De distintas organizaciones que nos apapachamos, nos aconsejamos, nos cuidamos y nos fortalecemos. Eso también genera como que emitimos muchas señales y muchas veces no, a veces, bueno, somos un poquito como castigados en algunos puntos, pero nada, resistimos en ese punto. Y en otras, bueno, obviamente, los valores. Entonces, el espacio, en el correr de los años, eh, hemos ido como adaptando en eso, en qué podemos sacarle provecho. Y la otra es la decisión que tomamos como grupo, en, como, en, como tener la energía puesta en dos lados. Una es lo que es el objetivo y el impulso y el, digamos, el espíritu del teatro comunitario en sí mismo y el concepto de teatro comunitario que, que nos atraviesa, que siempre tiene que ver con la memoria, con la identidad y con las celebraciones del territorio en torno a la, a la práctica teatral propiamente dicha como una herramienta. Eh, y la ficción como el medio para contar la, la, la historia y el canto colectivo, ¿no? Eso nos, la tenemos clara. La pata que siempre nos cuesta más es la musical, siempre nos ha costado tener compañeros que, que estén ahí como, como Beto, como María, como yo, como, como otros que están así como más regularmente. Y la parte musical es la que más nos ha costado tener, eh, sostener. Y no por eso dejamos hacerla, pero en el espacio, eh, entendemos de que, que teníamos que soltar, eh, o sea, digamos, queremos que los contenidos, lo que se haga en el espacio, eh, propiamente dicho en el Leonardo Fabio, que no es, es municipal el espacio, eh, eh, debían estar otras, otros, otras lecturas, otras herramientas, otros lenguajes, que no necesariamente tenían que estar como parte o que enriquezca el teatro comunitario. No sé yo, no sé, yo le dijera coro o, o, o tambores o bueno. ¿Funcionaba bien en la comunidad zumba? Bueno, que empiece, ¿no? O taekwondo, que empiece. O entiéndenos, hasta danza country tenemos que decir que, decimos que, que ni siquiera es un color local territorial, sin embargo. Vos los veis te, te divertís mucho cómo bajan del auto caminando, vienen con las botas que y los sombreros. Y sin embargo, se, ¿no? se genera un espíritu buenísimo. Y bueno, entonces dijimos, bueno, eso es lo que le sirve al territorio, que funciona. Entonces, ahí Beto, que seguro que les va a contar un poquito más, porque él es como el que sostiene la parte de programación, junto con eve otra compañera nuestra. Eh, ¿Cómo hemos ido a...? a a adaptándonos entre lo que tenemos claro, qué es lo que va a nutrir al, al proyecto artístico comunitario, el teatro comunitario, y qué es lo que nutre al espacio en esa diversidad en relación con lo comunitario. Eso, eh, de alguna manera, eh, es como que recién ahora, hace dos, tres años, que lo hemos como de, entendido bien, digamos. Eh, porque antes era como una angustia, era como que no, que esto va a afectar, que no, o sea, en ese, en ese sentido, ¿no? Digo, como para entender eh, en la relación de nuestro espacio, del nuestro proyecto comunitario con el espacio en sí. Si tengo buen internet, ¿puedo hablar? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien, simplemente. Eh, fue muy motivador cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 una reunión que tuvimos con Claudio Pancera, que convocó a algunos eh, representantes de los grupos y tuvimos una reunióncita por Zoom. Eh, y la pregunta fue, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Se puede virtualmente? Y cuando vuelvan a la presencialidad, ¿cómo preparan? ¿Cómo aprovechan este tiempo para hacerlo? Simplemente convocarnos a muchos para pensarnos en qué sí podemos hacer, fue para mí por lo menos muy motivadora en decir así, ah, ¿qué sí podemos? Porque uno primero dice, bueno, listo, me guardo hasta que aclare. No, yo puedo hacer muchas cosas en esta situación. Entonces, eso, ¿qué sí se puede? Eh, para mí fue como un, una pregunta que estuvo constante, ¿no? ¿Qué puedo dentro de cada marco diferente. Siempre hay muchas cosas que uno puede hacer. Como yo le digo a mis alumnos de la facultad, le digo, aún en el baño puedes crear una escena. No tenés espacio en tu casa, pero en el baño sí, bueno, trabaja en el baño. ¿Qué te ofrece el baño? Como espacio físico para, para tu ser creativo. Eh, entonces, el qué sí se puede, tanto de la virtualidad y la presencialidad, dentro de qué marco siempre tiene que haber una posibilidad, una lucecita de que por acá podemos ir caminando en este momento. Y tener flexibilidad para poderlo hacer. Eh, en mí fue un motivador importante este, pensarnos, proyectar, planificar dentro de las posibilidades que sí nos permite la vida. Eh, y creo que eso es una enseñanza para nosotros, ¿no? un aprendizaje. Eh, fue una enseñanza de la vida, decir, bueno, eh, hay cosas que no podemos, pero eso nos permite otras. Entonces es una actitud necesaria en estos tiempos de incertidumbre, que, muchas, muchas incertidumbres, eh, pero que bueno, ¿por dónde pudo transitar? Sí, totalmente, eso es un poco lo que estamos pudiendo ver también a través de estas entrevistas y que, y que está buenísimo como visibilizar y, y y recuperar ¿no? toda esta experiencia que en definitiva se está teniendo. Eh, bueno, y también queríamos, bueno un poco cambiando de tema, ¿no? pero queríamos eh, preguntarles o conocer un poco eh, cómo, cómo estuvieron haciendo, cómo eh, vienen organizándose más en lo que tiene que ver con la gestión de recursos eh, del grupo, porque bueno, hay una parte del teatro comunitario que también tiene que ver con eso, ¿no? Con, con gestionar, con, con organizarse en ese sentido para, para poder tener recursos para hacer todo esto de lo que estamos hablando. Eh, si accedieron a, a algún apoyo, a algún subsidio durante el, el periodo más eh, restrictivo de, de, de la cuarentena el año pasado... Eh, y si accedieron o si accedieron o accedieron a algún apoyo eh, este año o en la vuelta a, a cierta presencialidad. Eh, sí, sí, claramente, sí. Eh, gracias, a, a, gracias a Dios, digamos, hemos podido, eh, o sea, tenemos un equipo de trabajo re lindo en, en el proyecto. En, la, en el teatro nuestro eh, tenemos una compañera Tatiana guán que está en el área de comunicación y bueno o sea lo, lo lindo de esto, de este teatro es eso que, que cada uno ha ido como empoderándose de su de sus roles y o sea aquel vecino que vino a hacer teatro hoy no todos no pero cumplen algunas funciones eh, eh, naturales también por su formación entonces pudimos trabajar con ella en el armado de, de proyectos eh, desde el año pasado. Y, y así que sí, lógicamente. Eh, de hecho, nosotros hemos ganado el premio en la categoría B, o sea, de teatro intermedio, entre, entre creo que 5 y 10 años, o 5 y 12, la verdad no, no, no recuerdo bien. Eh, con, con, estamos muy contentos porque quedamos como primeros en, en, en todo el país en torno a eso y el, a través del INT, María sabe bien el nombre, perdón, ahí me, seguro que me apunta, eh, y ese premio eh, nos permitió este, poder este, volcarlo en, en, en esto que hablábamos del sostenimiento del espacio y de los compañeros nuestros, entre nosotros, sobre todo los, los apoyos económicos, porque bueno, el año pasado fue difícil porque no nos podíamos mover en estas tareas, o sea, si bien muchos de nosotros trabajan para el Estado en relación a la independencia, eh, complementamos con actividades independientes y otros que no, solamente eh, le ponen todas las fichas al, al teatro y que para nosotros era una extrema preocupación. Entonces, bueno, eso, eso nos sirvió después, o de sea, que el INT ha sido un puntal muy importante, eh, participamos de todas las convocatorias. Eh, que se presentaban que tenían pertinencia sobre el teatro comunitario y también pertinencia sobre salas eh, por, por esto que les contamos de que el espacio como, ha, ha sido como un espacio de acogida para el teatro independiente eh, para peñas para teatros que no necesariamente son comunitarios entonces eh, INT también ha ayudado específicamente a la sala a men de ayudar al teatro no entonces eso también nos ha permitido Sostener eso. Entonces, tenemos una ayuda muy importante del INT, que son como nuestros padrinos del alma, eh, maravilloso, y eh, tenemos muy buena relación acá en Mendoza, porque eh, es Sacha Barrera Oro es nuevo director ahora de, de acá en Mendoza, y la verdad que eh, está en este momento haciendo un impulso muy grande al teatro comunitario como una bandera de, de, de, de camino a seguir, y eso está muy bueno. Eh, que marca una diferencia muchas veces con, con, con otros, o sea, con el instituto, en las regiones donde se da, y creo que acá en Mendoza es uno de los objetivos. Después también hemos recibido ayuda del Ministerio de Cultura de la Nación, eh, dentro del programa Puntos de Cultura, nosotros somos del, los, fuimos los primeros círculos de cultura en el año 2013, junto con Catalina. Y después, eh, ahora se volvió a retomar la convocatoria bien con apoyos reales desde el año pasado, o sea, porque si bien el programa nunca dejó de existir, gracias a Dios, digamos, nunca se, se perdió, pero hubo un periodo en que no, no, no, no salieron nuevas convocatorias. En el, cuando lo retomamos pudimos volver a presentarnos y, y ya este, en este caso en ese punto, también con un proyecto de trabajo también de fortalecimiento después eh, el fondo participamos del fondo nacional de las artes en el área de patrimonio eh, a través de la infraestructura que nos permitió poder adquirir unas gradas pero hermosas que son multifacéticas que permiten ampliar el escenario hacer un escenario fuera así que fue re bueno eso eh, la verdad, que no, no sé si hay, hay algún apoyo otro que se me esté pasando, chicos, apúntenme eh, que, nos esté, que nos esté faltando decir. El ayuda a salas del instituto y reactivar escenas. Ah, eh, bueno, eh, claro. ¿estos apoyos estamos hablando de, del año pasado o.? o... Sí. El año pasado, claro, el año pasado tuvimos estos apoyos y a fin de año surgieron otros sobre todo en de ayuda a sala, que es la que nos permitió poder eh, adaptar el espacio eh, de acuerdo a las normativas del protocolo COVID, eh, o sea, en todos los sentidos. Y de apoyo a sala, que era por el lado de la pata de las salas independientes, en cuanto a la ayuda a los cachet, o como no podía tener la sala llena, y a solo a un porcentaje establecido, también nos ayudó el int Así que el INT tiene distintas patitas y nosotros obviamente volcamos el proyecto según la pata y, y de verdad que, que va destinada, o sea, que, va, que funciona tal cual como, como sale ahí en el proyecto y que nos ha ayudado. Eso fue desde el año pasado. Eh, y este año, bueno, no sé si ha habido alguna nueva convocatoria, María, que hemos estado eh, volcándonos o veto que no me acuerdo, de, de las nuevas de este año, no sé. Ah, del de, de anterior eh, nos quedó, que es lo que nos permitió vivir un par de meses, apenas empezó la pandemia, eh, de un premio también que teníamos de TNT, nos permitió, eh, apenas, digamos, cuando todavía no estaban las convocatorias, eh, recuerdo que... Hay, o sea, cuando se decide aumentar el presupuesto nacional a cultura, estábamos, nomás, teníamos esta ayuda sala que, nos, que y un premio que nos dio del INT. Una parte nosotros la, la teníamos ahí para volcarla eh, y la, nos permitió un par de meses trabajar. Cuando ya nos presentamos las nuevas convocatorias el año pasado, eh, ya, ya la cosa fue como fluyendo más, más naturalmente. Pero ese, esa primera. Eh, somos como bastante ahorrativos, debo decir, o sea, como no, no, no estamos pagando un alquiler, de alguna manera nos, nos permitió tener, conservar un cierto resto para subsistir un par de meses. Y eh, bueno, fue como, fue todo muy, gracias a Dios, muy, muy, muy sincronizado en este punto. Lo que no sabemos este año, porque eh, el armado del proyecto, como todo, uno tiene un fin, un destino, eh, tenemos que realmente ahora volver a repensarnos cómo vamos a hacer este, este año o para allá, para el año que viene. Eh, estamos pensando trabajar un proyecto que se llama Amigos del Chakra. Bueno, eso es lo que nos ayuda el, el, el, la red ¿no? a, a pensar nuevas estrategias de, de, de financiación, porque los teatros comunitarios, si bien somos independientes, entendemos que hay distintos niveles de financiación. No nos colgamos tampoco. De, de las ayudas del Estado, eh, sino que, bueno, a través de las funciones también, por ejemplo, el Buffet eh, colabora con, con los, los chicos discapacitados que también participan, ahora María seguro les va a contar un proyecto, un convenio con, con la Municipalidad de Luján para específicamente ayudar a, a estos jóvenes eh, a, a, a tener una salida laboral, formación, o sea, y por otro lado, los calles de las funciones, que no son muchas porque es a la gorra, eh, los espectáculos, los talleristas apoyan con un poquito de porcentaje para el teatro, o sea que no es gran cosa, pero tampoco decimos, bueno, ay si no tenemos un subsidio, eh, se muere el teatro. No, hemos entendido que hay que, hay que tener distintos niveles de, de sustento y por otro lado, bueno, eh, la preocupación... Sobre todo acá en Mendoza, que eh, no, no hay, no, no arranca una política de gestión pública de apoyo a, a, a las salas ni a, ni a los artistas. O sea, eso es una preocupación que nos tiene como a nivel provincial en torno a la ausencia de una política local. Esperamos que, bueno, que ahora, no sé, empiecen a pensar en eso, pero las ayudas vienen solo a nivel nacional. Y a nivel municipal, si eh, bien no hay, un, no hay una política pública, cultural, eh, del municipio, no solo al, a nuestra organización sino a proyectos locales, eh, debemos decir que al trabajar en un espacio municipal, a nosotros la verdad que eso es una gran ayuda, eh, pero bueno, también nos gustaría que a nivel municipal. Eh, hubieran apoyos concretos, o sea, son cosas que hay que seguir de, dialogando en ese punto, porque la gestión de apoyo al proyecto de los chicos con, los pibes con discapacidad eh, no viene del área de cultura, viene de eh, desarrollo social. Corregime, María. Esto es un proyecto, a ver, ¿me escuchan? Sí. Este es un proyecto, esto que ha sucedido, es como una patita del Chakras. Nosotros decimos que el Chakras para todos tiene varias patitas. Esta patita del Chakras tiene que ver con eh, jóvenes con discapacidad que se han ido acercando a través de los años al espacio, buscando un espacio de contención social, de encuentro y a la vez de desarrollo laboral en torno a las actividades artísticas y culturales. Entonces se fueron acercando a trabajar en el buffet. nos ayudan con luces y sonido, empiezan a trabajar en comunicación, en filmarse, en fotos, sacar fotografía. Eh, bueno, según las capacidades y sus posibilidades de cada quien o sus gustos. Entonces a través de la oficina de empleo de Luján, eh, hemos estamos ha sido acaba de ser aprobado un programa de entrenamiento y capacitación laboral, eh, en coordinación, en articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que ellos van a recibir un apoyo del Ministerio para hacer esta capacitación laboral y a la vez eh, entrenamiento en la asociación civil, en el espacio. Y nos acaban de otorgar para seis jóvenes eh, con certificado de discapacidad que participan eh, del proyecto. Eh, los otros nueve que están no participan de este proyecto, pero bueno, son parte igual y buscamos de, también ayudarlos de otras maneras, pero esto es una articulación muy importante que es a través del municipio, con el municipio, eh, con Nación, eh, que a la vez también están teniendo un espacio en la feria, una mesa para, para vender sus artesanías y sus producciones, en la feria en, en Chacras funciona una feria de artesanías todos los domingos. Y ahora ya tienen su mesa con un nuevo proyecto que le llamamos Integrarte. Eh, y a ellos, bueno, este grupo se llama Los Guardianes del Teatro, que son mont estos mon montones de jóvenes que, bueno, que somos, somos, porque me siento parte de este equipo, de sostener y ayudar a, a, a las actividades que ahí se desarrollan. Así que por suerte también tenemos este, este apoyo para poderlo sostener. Y la municipalidad, como dice Silvia, bueno, con el espacio de poder seguir funcionando, eh, de realizando todas las actividades, sosteniendo las actividades afuera, como dice Beto, lo más posible afuera o adentro, cuando, cuando se falta, al ser muy amplio también lo podemos hacer. Así que, bueno, eh, en este sentido nos sentimos acompañados desde distintos puntos para, para poder continuar. Y los vecinos, ¿no? Los vecinos también participando cada uno con sus saberes, con sus posibilidades, uno trae una cosa, el otro otra, yo arreglo esto, yo traigo acá. Realmente es una construcción de un espíritu comunitario, eh, sintiendo que es una casa para todos, de todos y para todos. Y eso es lo que intentamos que, que sea dentro del concepto de diversidad. Ahí para sumar un poquito, eh, comentarles que, que estas redes... En este tiempo, eh, sobre todo el año pasado, estuvimos a, acompañando eh, la formación de una nueva asociación civil eh, cerca de donde nosotros estamos, hay una antigua estación, la estación Paso de los Andes, que fue la primera estación que se hizo para lo que fue el tren trasandino. El tren trasandino era el primer tren, no sé si de Latinoamérica, tengo que confirmarlo bien, que eh, hizo su paso de Mendoza hasta Chile. Eh, los hermanos Clark, eh, a finales del siglo XIX, eh, que vivían en Chile, hicieron toda la traza, y la verdad que parte de la historia de Chacras de Coria nace por el tren, por la, por la creación del tren y la estación del tren. En torno a eso la gente se puede instalar, porque Chacras es una zona vitivinícola y, y, y como que antiguamente se usaba para, para fines de semana. Y la gente que vivía ahí era la gente que tenía fincas y a su vez que trabajaban en, en, en torno al tren. Entonces ahora hay una asociación que está protegiendo, digamos, el cuadro de estación y, la, y el, la, digamos, la estación de tren que queremos que sea un espacio cultural. Además de todas las actividades que se hicieron eh, de reparación del teatro con puertas cerradas, de actividad remota del año pasado. Estuvimos acompañando la red eh, a esta conformación de la asociación que la integra a esta asociación nueva, todavía no termina de presentarse, eh, porque es como que requiere un proceso de madurez, ¿no?, en el tiempo, eso nos hemos dado cuenta que uno a veces cuando se mira en perspectiva no comprende cómo uno ha aprendido a relacionarse con el otro, ¿no? Entonces, cree que el, cuando uno va a formar algo, la gente va a pensar igual, y te das cuenta que no, que es un proceso de formación que te da en el tiempo, y entonces eh, estamos acompañando integrantes de otras organizaciones, como es la Biblioteca de Chacras de Coria, nosotros, eh, la Institución Educativa de Educación Nocturna, eh, de Terminalidad, digamos, el CEN, eh, de, de ahí de la escuela primaria que está eh, ahí cerquita de nosotros, la Teresa y otros espacios para la conformación de esta asociación civil que proteja O sea que también entendemos de que acá no, no se salva uno sino o sea, si no es con todos O sea, si no estamos todos. Y también estamos, o sea, estamos como en un trabajo de resistencia eh, por, por el sostenimiento, digamos, de, de nuestro territorio como poblado histórico, porque tiene características particulares en nuestro territorio que es, es, tiene desde estilo colonial, pero que está circunscrito como en un pequeño oasis muy pintoresco y entendemos al arbolado y al sistema de, de, de como si fuera de, de venas o de, de, de, de circulación del territorio por callecitas pequeñas y medias escondidas que lo hacen tan pintoresco como algo como un valor patrimonial. Entonces, con el avance de, de las nuevas rutas que son necesarias, eh, están en peligro algunas zonas y alguna, mucha erradicación de árboles, entonces también estamos como parte de vecinos autoconvocados para de alguna manera proteger y preservar ese, este, este patrimonio que es tan eh, valioso, preservar ya y que también entiendan los, los funcionarios provinciales y municipales que es importante preservar. Entonces ahí es cuando yo digo que, que a veces recibimos ciertas amenazas cuando o sea, no lo estamos haciendo en representación del teatro, sino como vecinos independientes, pero que entendemos de que se ha generado como un ecosistema de preservación, que el, eh, a, o sea, no es el teatro solo, sino el teatro el, el dentro de su territorio. Así que estas cosas están pasando hoy en, en, en chacras, que de alguna manera eh, tiene una gran grado, un, un gran grado de influencia en los vecinos que participan hoy, en lo que queremos contar hoy, en, nuestro, en nuestra ficción, en nuestra obra, y que, que claramente de, eh, son parte de, la, de este entramado. Por otro lado también la preservación de la memoria, por ejemplo hicimos hace poco eh, una juntada de firmas para poder declarar una casa de la memoria muy cerquita donde nosotros estamos, de la familia Cheruti, que es una casa que fue apropiada por la dictadura, este, vendida a terceros, bueno, y, y en fin, es una historia bastante eh, triste de, de nuestro territorio, que nosotros desde el arte intentamos que la gente conozca, sepa, resignificar, pero no solamente desde el gesto, sino desde acciones concretas. Mandamos una carta como vecino a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a Horacio Pietragala, para pedirle que se haga efectiva una ley de protección que ya salió en 2014 y que, bueno, hay que hacerla efectiva para convertir ese espacio en un espacio cultural, nuevo espacio cultural que queda a poquitas cuadras de donde está el teatro y una casa de la misma. Así que entre todas esas otras tareas, en la tarea de ficción también pasa por, por esta mirada periférica, eh, pues no podemos pensar nosotros si no es con, con estas acciones, o sea, no, no sentimos que no somos como un, un, un huevito eh, cerradito, sino como, y bueno, eso nos genera también un trabajo territorial fenomenal. Sí, claro que el, sí, me imagino. Es la articulación con la red cultural de chakras, que ya hace muchos años. A ver ahí porque se te cortó María justo. La red cultural Chacras de Coria es una red que hemos incentivado y acompañado de distintos organismos, instituciones, vecinos, de locales. Entonces, esto hace ya muchos años que venimos promoviendo y sosteniendo eh, esta articulación ¿no? que queremos culturalmente como un espacio de encuentro cultural y de sostenimiento de la cultura local. Esto es lo que, lo que explica Silvia. Entonces, Chakras para Todos es parte de, este, de esta red y promotora también de que sucedan estos encuentros. Y la pandemia nos dio también la posibilidad de estos encuentros virtuales y quizás de otras maneras también. Buenísimo. No, la verdad que es muy interesante todo lo que cuentan, eh, porque se puede ver como un trabajo bien como ustedes lo describen, como eh, multiescala, <ríe> eh, tanto en lo que es eh, con instituciones locales, en el territorio, como lo que es también con el Estado, porque no es fácil a veces trabajar con diferentes niveles del Estado, ar poder articular lo municipal con lo local, con lo provincial, eso es muy complejo <ríe> a nivel administrativo también, así que la verdad es que eh, espectacular eh, los proyectos que están llevando adelante eh, felicitaciones <ríe> muy interesante eh, y bueno y ya como para finalizar eh, queremos obviamente agradecerles eh, enormemente que se hayan tomado este rato para charlar con nosotras la verdad es que ha sido un placer eh, conocer y saber eh, nada cuestiones tanto históricas como actuales del grupo lo que lo que estuvieron haciendo en la pandemia eh, y bueno para para finalizar, preguntarles y, y si quieren comentar a la gente que esté escuchando este video eh, en el futuro, eh, en principio, cómo se pueden conectar con el grupo, qué vías de comunicación tienen, eh, páginas en las redes sociales, y por otro lado, si hay alguien que quiera colaborar, o que quiera, ya sea económica o de otra, o de otra manera, eh, si, cómo lo puede hacer eh, y qué canales, con qué canales cuenta, digamos. María, no sé, ¿lo decís vos o cómo? Dale vos, dale vos que tengo en internet muy flojito. No, acá tenemos la página de Facebook, es Leonardo Fabio Chakras para Todos. Chak que después tenemos en Twitter eh, Chakras para Todos y en Instagram también Chakras para Todos. Y el mail es eh, Chakras para Todos. Eh, Ahí si no me acuerdo bien, María, el mail. Eh, Teatrochacras.com sí eh, pero no es teatrochakras10 gmail.com ese también, sí teatrochakras10 sería más antiguo claro, es teatrochakras10 pero ya les voy a decir porque no les quiero mentir podemos pasar eh. a las chicas los links para que ellas lo tengan todo ordenadito después claro eh, y, y después se comunican con nosotros porque ahora estamos haciendo eh, la gestión eh, con nuestro, digamos, el banco, nuestro, tenemos nuestra cuenta, digamos, para hacer el programa eh, Amigos del Chacras, donde tenemos que ver, nos tiene que autorizar para poder hacer apoyo económicos voluntarios para, para, bueno, para sostenerlo. En este momento estamos justamente... Eh, pensando la dinámica, así que apenas podamos les, les pasamos la info. De todas maneras, se pueden comunicar, como les digo, a través de estos canales. Eh, repito, en Facebook, Leonardo Fabio, Chacras para Todos, eh, o en Twitter, Chacras preparatorio Todos, o Teatro Comunitario Chacras para Todos en Instagram, eh, y avisarnos, y bueno, de ahí vemos la manera de, de pasar el, los datos de la cuenta para que puedas, hacer la donación y apoyo, este, pero bueno, vamos a hacer, um, vamos a preparar un, un lanzamiento bien hecho para que el vecino sepa y tenga la confianza y también eh, hacer como una devolución de en qué se, se invierte ese dinero o que la gente, el vecino y la vecina sepa eh, de todo el mundo, digamos, en qué, porque esa es una política que tenemos nosotros de, de trabajar y que, que aquel que nos está ayudando. Sepa el para qué, desde siempre, cada vez que hemos tenido un encuentro eh, de, de teatro, un encuentro de cultura viva comunitaria, eh, ahora hace poquito en enero eh, hicimos una campaña muy fuerte, muy fuerte, para ayudar a los hermanos de San Juan, que fueron afectados por el terremoto, entre otras cosas que hicimos. Eh, y nos ayudaron empresas amigas, empresas de transporte, supermercados mayoristas, de todo, nos dieron un montón de cosas. Y cuando se fue allá a San Juan, que fue re lindo, le hicimos toda una secuencia de fotos, y hicimos toda una, un, una presentación a las empresas que nos ayudaron a que supieran de que eso que habían hecho llegó a destino y fue entregado al lugar, entonces nos pasa eso, que para poder avanzar sobre el proyecto de, auto, de gestión independiente, eh, tenemos que ver cómo va a ser la dinámica para que no, nos ayuden. Pero sí, tenemos que ya pensar eso. Pero bueno, realmente eh, desde el año pasado nos ha obligado a configurar otras cosas que nos hemos quedado relegados a ese punto. Pero apenas lo tengamos, se lo vamos a compartir. De todas maneras, igualmente pueden ayudar a través de esos canales y este, sin ningún problema. Eh, porque está, la cuenta está y lo pueden hacer, pero bueno, entendemos que la devolución hacia las personas que nos ayudan, eh, la, la vamos a hacer, ahí nomás les comparto la página. Yo les quería sumar, eh, Leonardo Fabio Chacras es eh, el, el, can, el canal donde se pueden interiorizar de las actividades que se realizan en el teatro regularmente, y el canal de YouTube, Chakras para Todos, es donde pueden ver los videitos que hemos estado construyendo y armando todo este tiempo. Buenísimo. Bueno, genial. Bueno, eh, nada, queda agradecerles nuevamente mucho por, por haberse tomado este ratito para charlar. Eh, la verdad que, como les dije hace un rato, un placer haber hablado con ustedes porque eh, cada grupo con los que hablamos, la verdad que nos abre un panorama distinto, nos cuentan cosas diferentes con sus particularidades, con, eh, digamos, con tanto sus problemáticas como con como sus estrategias para, para poder salir de esos problemas, lo cual es, está buenísimo para poder compartir. Así que bueno, ha sido un gusto y muchas gracias. Esperamos vernos en la presencialidad pronto. Bueno, muchas gracias. Es chakrasparatodos10.com Perfecto. Bárbaro. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, un gusto que estén trabajando con Lola. Un abrazo grande a ella que, como decía María, eh, cuando vino, cuando estuvo con nosotros, creamos un lazo muy fuerte de amistad. Espero que continúe. Uh -huh. Eh, y gracias por hacer todo esto a ustedes, porque realmente es eh, acompañar, promover en eh, muchas tareas que se hacen en muchos grupos, donde eh, se busca otras eh, alternativas, otros caminos comunitarios del de hacer a través del arte y la cultura. Así que gracias por, por promoverlo, generarlo su tiempo, acompañarlo, difundirlo. Eh, bueno, son parte. Gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un placer. <risa> bueno, no, espero que nos podamos encontrar pronto. Sí. Un abrazo es enorme. Difícil.